Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Una nueva sesión de los cursos de yo sigo publicando. Hoy es lunes 27 de, de abril y de nuevo vamos a tener otra vez con nosotros, aquí a nuestro compañero, mi compañero de, de, de despacho, a Carlos Castro, Castro, que nos va a dar la segunda, la segunda sesión de, de Telegram. Ya sabéis que Carlos nos dio una primera sesión cuando empezó todo el tema de, de Yo sigo publicando, nos dio una primera sesión sobre, sobre Telegram, donde lo introdujo un poco a Luz, y a las funcionalidades principales, pero evidentemente en aquella sesión que nos dio se quedaron muchísimas cosas por el tintero y además eh, durante este tiempo Carlos ha disfrutado muchísimo porque es el fan número uno de Telegram de... De, de España y como mínimo han aparecido dos funcionalidades bastante novedosas y yo creo, yo no soy experto en la plataforma, que si vosotros sabéis que bastante, va, seré pro, pero no súper experto como Carlos. Pero bueno, en este tiempo han ha, ha surgido más funcionalidades como, como el tema de la creación de carpetas, que yo estoy utilizando súper activamente para gestionar todo, todo el caos que se me ha generado con, con Telegram en este tiempo de de confinamiento, ¿verdad, Carlos?, que, que bueno, claro, eh, yo no sé cuántos usuarios había antes ni cuánto ha crecido Telegram en estos, en estos últimos dos meses, pero imagino que habrá crecido de una manera bestial, como todas las plataformas online de comunicación, ya sea de videoconferencias, de champos, de lo que sea. Y después la segunda y eh, la segunda funcionalidad que ha aparecido creo que ha sido la de la de los quiz, ¿verdad?, la de la, este tipo de concursos de, concurso de preguntas-respuestas que que además lo han hecho, que creo, con, con una intención de, de carácter de, como herramienta docente. Y bueno, ya tuvimos oportunidad, de Carlos lo, en el grupo de Telegram tuvo oportunidad de, de mostrarme cómo funcionaba, y algunas compañeras hicieron también algún, algún que otro, que otro y imagino que además Carlos nos va a enseñar otras funcionalidades que no conocemos. Por eso hemos llamado al curso. Yo creo que este curso va a, estar, va a ser de los más divertidos que vamos a dar por aquí porque eh, va a ser un curso de que yo le titulo los mejores trucos de, de, de Telegram porque pasa eso un poco, una recopilación de funcionalidades interesantes es que a lo mejor desconocemos. De Recuerdo también que una funcionalidad que me enseñó Carlos un día cuando paseaba con, con los perros que iba yo andando, ¿te acuerdas, Carlos, que iba, yo estaba allá cerca del campus Cartuja, porque sabéis que, que vivo por aquí cerca, y me enseñó cómo compartir la ubicación y que si hubiera la ubicación de todos los usuarios, no sé si eso lo señala hoy, pero eso me parece a mí muy, muy interesante y sería divertido que hiciéramos alguna prueba por el Telegram. Eh, entonces, Carlos, no te escucho, tú eh, no, te, no te escuchamos. A ver, conectar sonido, creo que tener sonido desconectado ahora. Ahora está abierto. Ahora sí, me Carlos, que te... sí, que muchísimas gracias por, por estar otra vez aquí en el curso. Muchísimas gracias porque siempre estáis súper activos eh, en el grupo de Telegram y cuando alguien pregunta no tarda ni, ni un minuto en responder, porque siempre está dándonos las novedades de Telegram y bueno, es muy importante para, para nosotros, para la comunidad de ellos Sigo Publicando, que los profes que estáis un poquito con ese nivel de vinculación más, más alto, pues, pues estáis siempre en lo alto para que para que se note que, que muchos de los profesores y muchos de, de, de los que. Eh, impartimos docencia en la Universidad de Granada, no estamos por ahí perdidos ni escondidos, estamos siempre <risa> en de las pantallas, ¿verdad? Y, y cada vez que suena alguna duda algún problema intentamos estar siempre ahí para, para dar cobertura. Oye, Carlos, no me digas entretener más, te voy a dar la palabra, ¿vale? Y, y ya está, y tienes todo el curso para ti. Muy bien, Muy gracias. fuerte por ¿vale? ahí. Cuando termina ya hablamos del tema que tenemos pendiente. Muy bien. ya estoy un dejamos, poquito... ¿Vale? Si te quedan todavía ganas de seguir hablando. Sí, sí, sí. Estupendo. Muy bien, buenas sí, tardes. Más, pues, ¿sí? no. Te dejo los mandos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dani. Nada, buenas tardes. Estoy encantado de estar otra vez aquí con, con vosotros. Eh, para seguir un poco hablando de Telegram, es verdad que el otro día nos quedaron algunas cosillas en el tintero y que, y que teníamos que repasar, pero es que además, como, ha dicho, como bien ha dicho Dani, eh, el, el Telegram en estos, en estos días ha dado un cambio y en un aspecto muy, muy, muy interesante, porque eh, ellos estaban intentando diferenciarse un poco o singularizar el, el asunto de la… ...de la gestión de las carpetas, habían dado unos pasos previos... ...que de alguna manera han preparado bien el terreno para... ...para el otro, el otro salto que se ha puesto... ...en marcha... Eh, y, ...y... ...el 30 de, de marzo, o sea ya... ...en, plena, en pleno confinamiento... ...sacaron una, una modalidad... ...de carpetas que realmente la hemos podido probar un poquito y, y es espectacular. Bueno, y si, y si realmente se, se utiliza el sistema eh, el sistema de eh, de la aplicación de las carpetas, bueno, más que eso, si, si uno solo funciona con Telegram, eh, bueno, lo podemos, estoy abierto a a debate en eso, pero realmente con el sistema de carpetas se puede acabar un poco con, con la locura esta de las notificaciones y el sistema este tan caótico de, de, lo, de la constante llamada por parte de, del chat sin poder saber eh, previamente eh, lo que es importante o lo que no es importante o a qué debemos de prestar atención y cómo cómo organizarlo. Bueno, todavía es muy pronto para hacer una evaluación más en profundidad. Yo creo, además, que, que el asunto merece que, que se escriba alguna cosita más, más rigurosa y en forma de algún paper para, para analizar algunos de los aspectos. Y, y, bueno, aquí nos vamos a movernos un poco en ese ámbito tan formal, sino que más bien eh, lo que vamos a hacer es movernos en el ámbito funcional de ver qué tipo de cosas eh, se pueden hacer. ¿no? Bueno, yo si una de las cosas que, que yo he hecho estos días y que me ha permitido ver las potencialidades de Telegram como no solo como una herramienta comunicativa, sino como, como una herramienta educativa muy potente o bastante potente, ha sido el hecho de que eh, simultáneamente a una sesión de este tipo, en lugar de comunicarme con los, con los estudiantes por, por el chat del propio Google Meet, el, el asunto ha sido jugar con un grupo, con el grupo que he creado con, con ellos, quizás el mayor esfuerzo en los días esos previos a que, a que esto se desencadenase y, y viendo, viendo cómo venían las cosas, pues una práctica que les tenía planteada para el final de la, de la asignatura, un poco como para dejarlo como trabajo, porque dentro de dos años, ahora les doy clase en segundo y en cuarto, podemos decir, si continúa con la asignatura, el, el, el objetivo era concentrarnos este año en, un, en asuntos teóricos y demás y dejar al final Telegram un poco como la herramienta sobre la que ellos pudieran desenvolverse para dentro de dos años ser una herramienta que ya las hubieran incorporado más fácilmente y hacer una serie de cosas. Pero visto que, que esto iba a ocurrir, pues lo que hice fue adelantar esa práctica y eh, convertir en parte del trabajo que estábamos haciendo, porque es una asignatura que tiene que ver con recursos de la web 2.0 y demás, pues convertirlo en la herramienta de, de, referencia, de referencia educativa, ¿no? Con el conocimiento y con las cosas que sabíamos hasta ese momento. Claro, el, el, el mensaje de, de Duro sobre el compromiso con el tema educativo, incluso el concurso que ha puesto en marcha para eh, promover el desarrollo de… De, de cuestionario educativo, eh, yo creo que, que aparece como un reto muy interesante y sobre todo ataca un aspecto que es quizás que está más, más en juego ¿no? y que ha sido parte del debate que se ha producido estos días con respecto a que parecía que eh, el seguimiento de las clases era algo que se podía hacer con cierta naturalidad con, con sistemas como este, es decir, era posible establecer un sistema de comunicación, pero lo que costaba más trabajo era el, el asunto de, de la evaluación. La evaluación, lógicamente, si no tenemos articulado el sistema de trabajo a la, a la evaluación continua, si no tenemos métodos o si los teníamos, los teníamos en el ámbito presencial, pues la asistencia a clase, la participación en clase, determinado tipo de trabajo y tal, eso podía constituir, y así estaba representado en las guías docentes, la metodología de trabajo que, que fuéramos a, a utilizar. ¿no? Pero claro, eh, el, el, el imprevisto este de, de que íbamos a tener que acabar el trabajo cada uno en nuestras casas, y que a la vez había que completar ese sistema de evaluación continua, que en casi todos los casos contemplaba que una parte de la valoración se hiciera eh, con los métodos que fueran, con el seguimiento de trabajos que fueran, algunas asignaturas que tienen un alto componente práctico, pues a lo mejor eso era más fácil, pero la parte que había que examinar pues seguía planteando ahí, ahí un reto. ¿no? Y en ese sentido... Eh, el, el sistema de los cuestionarios, de las encuestas y el, el propio sistema de, de, de, lo, de las nuevas preguntas educativas pues resultan ser muy potentes y vienen a solventar en parte ese problema. Es decir, va a ser un problema tecnológico en cualquier caso y de pff, funcionamiento, el, el tema de, de, de la concurrencia de muchos usuarios contra las plataformas en las cuales pues Moodle es muy sólido, pero el equipamiento que hay detrás de Moodle es el que va a sostener, el que, el que la aplicación pueda estar respondiendo en cada uno de los casos. Y, y en ese tema, bueno, pues tenemos que reconocer que un poco pues ha pasado lo que ha pasado en general, los sistemas... Eh, y cuando digo en general me estoy refiriendo a los supermercados, a las grandes superficies y a muchas estructuras que tenían configurado un sistema online, un sistema de, de reparto, pero que eh, al, en casi todos los casos, y en el nuestro también era así, era un sistema complementario de un sistema presencial, es decir, lo utilizábamos como soporte, como mejora del trabajo, como una manera de hacerles llegar el trabajo a los alumnos, pero no era el único sistema a través del que, del que nos movíamos, ¿no? Entonces, el que eh, podamos tener un plan B en este caso, pues de alguna manera aparece como una posibilidad. Y, y bueno, viendo cómo funcionan las cosas en esto del software libre, en el cual mm, hay una herramienta desencadenante y luego a partir de ahí la gente haciendo cosas eh, puede llegar a desarrollar muchos instrumentos, pues casi se puede anticipar que vamos a tener eh, potentes sistemas para, para poder eh, utilizar una herramienta de estas características, que en principio parece muy alejada de un sistema de información o de un sistema de plataforma educativa, eh, puede, puede llegar a, a utilizarse así, evidentemente teniendo una serie de precauciones y manteniendo una serie de, de cuidados. Bueno, eh, como Dani quería que, que hiciéramos el, el tema este, si quieren, me imagino que la mayoría de los, de los asistentes, por no decir todos, estaremos también en el grupo, en el grupo de Yo sigo publicando. ¿no? Bueno, pues ahí podemos hacer... Pues vamos a hacer un primer truco, que es ese que ha comentado Dani, de la ubicación en tiempo real, que nos va a permitir hacer una foto interesante incluso de esta sesión, de los ochenta y tantos que estamos ahí. Si están en el grupo, eh, se, puede, se puede sacar una fotografía de incluso donde, donde estamos, ¿no? porque una de las utilidades que tiene, que tiene Telegram es justamente la de compartir la ubicación en tiempo real. Esta utilidad de la ubicación en tiempo real está disponible para la versión del teléfono. Eh, no se puede aplicar igual en la versión eh, desktop. O sea que si eh, lo están viendo ahora, pues como estoy yo aquí, utilizando la versión desktop, no, no, se, puede, no se puede utilizar. Eh, se puede mandar la ubicación pero no la ubicación en tiempo real. Entonces, la tendrían que hacer por, el, por, por la versión del teléfono, ¿no? Una de las novedades que ha incorporado últimamente Telegram en esta última actualización, que luego vamos a ver la referencia y ahora cuando ya les le enseñe las propias páginas de Telegram la van a poder ver, es que ha mejorado el sistema de adjuntos. Eh, ha creado un sistema de capas por el cual es mucho más fácil compartir una serie de cosas y si lo tienen activo en el teléfono, pues verán que incluso los bots que están incorporados a, a, a la utilidad que tengan cada uno, pues por ejemplo, yo tengo aquí el bot de la Real Academia o el bot de IMDB, eh, se pueden incorporar directamente eh, al chat, ¿no? Y una de las opciones es la ubicación. Bueno, pues yo, yo voy a mandar un, un mensaje con mi ubicación en tiempo real eh, y lo voy a marcar ...como para que la dé durante una hora... Eh, ...se puede marcar hasta ocho horas... ...la voy a marcar con más de una hora... ...la voy a poner en ocho horas... ...aunque luego la cortemos... ...y yo en este momento estoy compartiéndoles... ...por el grupo de... ...yo sigo publicando... ...acabo de compartirles... El, el, ...mi ubicación en tiempo real... ...si los que están en el grupo... ...hacen lo mismo que yo... ...es decir... ...entran y comparten su ubicación en tiempo real... Cuando entren o cuando vayan entrando en, en, la, en, la, en el propio chat, eh, van a ir viendo que se va generando un mapa donde aparecen ubicados eh, los distintos participantes en la sesión. Yo ya he puesto el mensaje, ahora si, si lo van incorporando, si les apetece hacer la foto, se puede, se puede ver eh, o se puede hacer una cierta foto de dónde estamos. No es imprescindible hacerla, sino que es una manera de que puedan ver eh, esta utilidad. Esta utilidad, cuando no estamos encerrados, <ríe> puede ser muy útil. Carlos, la has compartido en el grupo, ¿no? Sí, ¿No yo acabo de subirla de... ya al grupo. Al, en el grupo ya he subido mi ubicación en tiempo real. Voy a confirmarlo, pero sí. Vale, bueno, entonces esperamos. Aquí no nos llega. Ay, no ha llegado, ¿por qué? Espectante. Espérate, es que lo estoy viendo no, aquí. Sí, yo tengo aquí el móvil y ahí tengo... Recién actualizados. O sea, Espera un momento, no sé por qué me ha fallado. Un segundillo. Sí. Ahora. A veces que tiene los datos desconectados Ahora sí ahora, me ha Ahora, llega. es que ha tardado un poco. ¿eh? No, sí. Estaba aquí con la wifi. Oh, uh, Ahí está también ya Rubén. Y es que lo tenía con la otra wifi. Voy a conectarlo con la wifi que está aquí más cerca. Eh, ya está. Si sí, los que estén en el desktop verán que les sale la ubicación Entonces, como ubicaciones fijas, que lo cursamos, ¿no? claro. sale el sitio, pues por ejemplo, ahí Rubén ha mandado y, y sale su, su ubicación fija. Pero si la ven desde el teléfono, si entran en el teléfono y pinchan cualquiera de ellas, cuando hayan hecho la suya, la de, la de cada uno, lo que se va configurando es un mapa donde van apareciendo eh, los, distintos, los distintos participantes, ¿no? Y se ven en, en dónde en en están. Como decía, esta utilidad, cuando no se está encerrado, pues resulta muy útil porque se puede ver eh, dónde estamos y dónde nos, nos podemos. <risa> dónde se puede juntar un grupo, dónde se, puede, se pueden reunir. Y así. Eh, ...nos sale un mapa... ...yo con los estudiantes... pues ...el otro día tuve que sacar el mapa... ...de la península completa... ...incluso había alguna... ...que estaba en Canarias... ...y bueno, podemos hacer más chiquitito... ...el mapa y sale, sale todo el mundo... Eh, con, ...con el sitio... Donde, ...donde se encuentra... ...aquí ya me va saliendo una foto... ...que lo que voy a hacer es compartirla... ...estamos aquí en un, en un eje... ...norte-sur... <risas> Voy a, voy a compartir algunas de, la, de las imágenes en el, en el grupo para que eh, se pueda ver eh, el aspecto que toma la imagen dentro dentro del grupo. ¿no? Ahí ahora la foto está focalizada en, en, en Granada. La diferencia que hay es eh, eh, cuando se manda como ubicación en tiempo real de las dos opciones esas que salen, eh, la ubicación en tiempo real es la que permite vernos simultáneamente. ¿Vale? Si se manda la ubicación fija, hay que mirar, eh, por ejemplo, Gabriel, si la ha mandado fija, entonces vemos que está ahí, pero no se ve su, su como, en, como en el resto. Eh, si ahí, cuando lo enviamos, nos da dos opciones, ubicación y ubicación en tiempo real, para interactuar en el mapa, para que nos podamos ver... En el mapa tiene que ser la ubicación en tiempo real, que se marca por un tiempo de un cuarto de hora, una hora u ocho horas, ¿no? Y ahí, si alguno nos moviéramos, pues también veríamos cómo, cómo se puede cómo se pueden mover, ¿no? Eh, las ubicaciones fijas, ya digo, quedan registradas. Esto, pues por ejemplo, sirve para, para, hacerlo, para poder localizar o si queremos dar noticias de... de ¿Quién está participando en, en esto? Voy a hacer el mapa más grande, a ver si... Si por ahora solo lo salimos con ubicación en tiempo real, el grupo este que estamos alrededor de en Granada o alrededor de Granada. Si alguno de los que estáis... Oye, Carlos, ¿cómo habéis compartido? ¿Cómo me ah, mira, mira. ¿Cómo habéis compartido? Qué bien. Espérate, pues yo es que he dejado el mapa no, un claro, sitio, no, me, no me ha salido tanto, pero efectivamente si lo hacemos más grande aquí tenemos Carlos, sí sí dime Dani Carlos sí a qué la vida para compartir me pasa lo igual ah, que está en Google e Maps para compartir no en la propia en la propia herramienta de en la propia herramienta de, de de la ubicación en tiempo real esa que yo he visto ahí es la que la que te da el propio teléfono cuando, cuando pinchas en, en el tuyo. Voy a mirar en el mío. A ver. Pues se puede pinchar en cualquiera de las ubicaciones en tiempo real. Ahora, ahora me sale. Me sale que no me, no me llega a entrar en el mapa de. Porque hay una parte que se nos escapa ahí a Paraguay, a, a Colombia. Ahí no me sale. A ver si he puesto así el mapa de. al otro hilo. No. no. Ah, sí, sí. A ver si así lo pudiera fotografiar. Es que no se achica el mapa para poderlo hacer, pero bueno, se puede ampliar. ¿Ve ahí? Si ampliamos, pues están los que están en Guayaquil. Aquí. Vamos a sacarlo aunque sea por parte, que se pueda, que se pueda ver, ver más. ¿no? Si nos movemos por el mapa, en teoría estamos ahí todos los que los que estamos compartiendo la ubicación, la ubicación en tiempo real, ¿no? Bueno, esta utilidad eh, es muy interesante para hacer cosas como esta, ¿no? Poder, poder localizarnos y, y poder identificarnos eh, a distancia, ¿no? Ahí, por ejemplo, en Guayaquil, LM, ¿vale? Están juntos... ¿eh? ...están relativamente juntos... ...como estamos el grupo que hay... ...que hay en Granada ¿no? ...y también estoy viendo aquí que... ...en Perú... ...o en Colombia... ...en Colombia... ...también tenemos quien nos está siguiendo... ...estupendo... ...lo que pasa es que no se puede hacer el mapa entero... ...aquí en el teléfono no consigo verlo entero... ...también estoy viendo... ...en Barcelona... ...en, en Madrid cercanía. Si lo dejamos así un ratito y nos sale la foto completa, luego podríamos sacar una, una foto física de, de, esta reunión, de esta reunión virtual con esa, con esa utilidad. Bueno, esto viene un poco a reforzar esto que le he comentado, ¿no? de que eh, Telegram como herramienta complementaria a ese trabajo eh, es muy interesante y que eh, nos permite... Nos permite utilizar una serie de elementos que son, que son bastante, bastante potentes. ¿no? En lo primero que voy a concentrar es en el tema de las carpetas, porque quizá el tema más, más trascendente eh, para dar un paso que ya había comentado el otro día, que era la búsqueda esa en la que andábamos, ¿no? de una herramienta que fuese capaz de actuar como, como un gestor de información. Sin las carpetas, es decir, en, en ese escenario que teníamos del de, de, de sistema con, con los recursos que teníamos disponibles, eh, sin las carpetas ya había un, una manera de trabajar... Uy, ahora está dándome aquí el sol y salgo a mitad, a mitad oscuro, pero se va a quitar en un momentito. Eh, como les decía, eh, antes de, de que existieran las carpetas, el sistema potente que incorpora Telegram y que permitiría una, un control o la creación de un sistema de, de, de manejo de las herramientas eh, de acceso a la información era el, el tema de las de, de la etiquetas. ¿no? Yo tengo un ejemplo que fue el mismo que les que les puse el otro día de, del canal de Aprendiendo Telegram que les voy a compartir ahí en el, en el grupo que si entran, voy a, voy a poner la pantalla para ir viéndolo simultáneamente que estamos aquí Ya se ve la pantalla, ¿no? Bien. Pues aquí estamos en el grupo. Si saltamos aprendiendo Telegram, el último mensaje que aparece ahí es eh, un mensaje donde, donde lo que eh, les muestro es el, el, un conjunto de etiquetas que dan acceso a la información. Básicamente… En este, en este canal, porque es un canal, está concebido como un canal, lo que he hecho desde el principio ha sido utilizar las etiquetas para identificar los contenidos, creando un tesauro que tiene como dos apartados. uno de El primero de ellos sería el de eh, las propias FAQs del, del Telegram, donde incorporo dos tipos de etiquetas, unas etiquetas textuales, ¿no? que serían el, este conjunto de etiquetas, que serían por los distintos términos, por ejemplo, cifrado. Pues si le damos a cifrado, aquí ven como a la izquierda me aparecen las distintas entradas donde se ha utilizado la etiqueta cifrado, ¿no? cualquiera de los mensajes, que en este caso son los mensajes o reproducen los mismos mensajes de, de las FAC. ¿no? Ahí está utilizado el método de, de, de la palabra eh, aislada, o por un índice, y también un esquema eh, sistemático, ¿no? Aquí estos términos están incorporados dentro del tesauro, si nos vamos al final, como ven, tanto en las FAC como en los canales, pues lo que he hecho ha sido utilizar los dos tipos de información que hay dentro de, eh, del sistema, no las que originalmente facilitan las FAC de, de Telegram, que de alguna manera son el documento oficial sobre el manejo de Telegram y aparecen como índice y como clasificadas. En Las clasificadas, que sería esta entrada de aquí, pues están organizadas de una manera sistemática, ¿no? las generales, miscelánea donde desarrollamos cada uno de los aspectos y si observan eh, el manejo de las de, la, de las etiquetas permite la utilización de subetiquetas aquí está todas las todas utilizan la misma etiqueta eh, FAC de telegram FAC y si nos vamos aquí y dejamos solo la primera etiqueta pues ahora verán que incorpora ...todas las entradas que después se pueden ir eh, subdividiendo, ¿no? O sea que el esquema de etiquetas permite un cierto esquema sistemático... ...siempre y cuando se respete el esquema este de etiqueta principal y subetiqueta. Eh, en una búsqueda podemos reducirla solo a las que constituyen etiquetas o subetiquetas... ...o podemos lanzar búsquedas generales, bueno en este caso sale muchísimo porque no estamos manejando muchas etiquetas generales, aquí más bien era un poco para ver el esquema este eh, sistemático en el cual se puede unir etiqueta y subetiqueta. Claro, evidentemente, si, si, si utilizamos esto y lo combinamos pues después con, con, con una palabra eh, con una palabra, en lenguaje libre, pues aquí estamos buscando todas las entradas donde hable de seguridad tal y cifrado. Bueno, quizás no ha sido... Eh, vamos a utilizar, por ejemplo, claves que seguro que tiene que hay menos. ¿Ven? Es decir, es muy potente la combinación de etiqueta y lenguaje natural. O sea, dentro de cualquier mm, ámbito de etiqueta, pues aquí estamos, dentro de la... De, los, los, los artículos de la FAC de Telegram que tratan sobre, sobre seguridad y concretamos utilizando una palabra que sale un algoritmo goleano normal de esta y claves, claves nos muestra que, que, como, que, como lenguaje, que como lenguaje libre es muy potente pero claro si yo lanzo claves eh, directamente al, al canal o hago una búsqueda, el ruido que me va a salir es muy grande. Es decir, si yo pongo aquí clave me va a salir esos canales que yo tenía ahí, pero si se fijan ya se ha llenado de ruido porque hay un montón de canales de los que yo tengo ahí que, que están incorporando esa palabra. Es decir, si nos concentramos exclusivamente en, en, en este y lanzamos una palabra Perdón, hay que hacerlo aquí. Buscando aquí dentro del campo, ponemos claves. Pues, en este caso salen pocos o identidad. Bien, aquí ya nos salen 12 respuestas. ¿vale? Si eso lo combinamos con uno de los términos de búsqueda del tesauro. ¿no? Aquí, clasificación y ahora identidad. aquí en este caso, lo ha reducido prácticamente a una que habíamos utilizado claves. Bueno, eh, con esto, ¿a dónde es un poco al, al asunto que llegamos? Pues a un asunto que tiene que ver con una potencialidad muy grande que tiene la herramienta, pero que luego pasa por un, por un filtro que es imprescindible, y es que es, hay que programar hay que, que, que pensar de antemano qué uso se va a hacer de esa, de esa estructura de etiquetas. ¿no? Eh, yo aquí, por ejemplo, les voy a mostrar uno, uno de los canales que vengo utilizando como soporte, como soporte a, al trabajo docente desde hace algún tiempo. Se lo voy a incorporar en este caso. Bueno, pues un canal eh, que, que manejo para recoger información sobre distintos ámbitos relacionados con la comunicación audiovisual y luego para hacer el seguimiento directo de la propia, de la propia asignatura. ¿no? Si entran en el canal, verán que en la parte de arriba hay un mensaje anclado que realmente es pues, bueno, un pequeño tesauro en el cual salen las distintas etiquetas que, que, que he venido manejando en, en ese canal ¿no? y, y si lo observan y utilizamos por ejemplo esta etiqueta gda 11920, esa es la, la etiqueta que identifica la asignatura de este año bueno, ahí si, si la pulsan verán que hay 85 mensajes encontrados una parte de ellos esto es lo que se ve el, el el, el signito de la agenda son las propias entradas de las sesiones de clase luego les cuento cómo, cómo está automatizado esto pero bueno, imaginen que estuviera hubiera sido mensajes que yo hubiera ido incorporando uno a uno pues cada día cuando empezaba la clase donde les le pasaba la información del contenido de la clase la identificación de la propia ...de la propia clase, si era una práctica o si era una clase... ...el enlace a la página web de la propia asignatura... ...y aquí los datos, de este, en este caso pues está el formulario de práctica ...en esa que estamos, que estamos viendo, que siempre están construidas... ...con la herramienta de, de Telegraph. Hay ese tipo de entradas, pero luego también están las entradas... ...conceptuales, donde eh, se pueden compartir o bien cosas como esta, ¿no? En, en esta asignatura en concreto, yo cada vez que íbamos agotando alguno de los temas, pues yo le iba pasando las preguntas que después eh, iban a aparecer en, en el examen, ¿no? Entonces, si yo utilizo aquí el término pregunta, verán que me salen los mensajes donde están las preguntas de cada uno de los temas que hemos ido haciendo en, en clase, ¿no? Esa, esa pregunta serían el conjunto de preguntas después que se irían incorporando en el examen. En la página web hay una página donde están todas las preguntas, pero aquí, pues por ejemplo, el 11 de noviembre 13 de noviembre les lancé unas preguntas, el 20 de noviembre les puse otras y fui completando el conjunto de preguntas. ¿Cómo las puedo encontrar? Pues básicamente por el uso de las etiquetas, es decir, yo aquí el uso de, de preguntas de la etiqueta Pregunta, pues me, me identifica ese, ese contenido, ¿no? Eh, si, si no nos restringimos a la, a la etiqueta Pregunta, pues y, y cogemos la etiqueta Bibliografía de Gestión de la Documentación Audiovisual, pues ahí vemos todo el material que hay, que es material utilizado como referencia para el trabajo en clase. Y si lo observan, aquí, las que salen así al principio serían las entradas de, de este curso, ¿no? del curso 19-20. Pero si siguen para atrás, pues verán que esa misma etiqueta está utilizada para los cursos anteriores y hay entradas, pues si nos vamos hasta el principio, pues la primera es de, del 12 de septiembre del 17, en la cual... ...aparece la referencia, pues en este caso un libro... ...de cómo buscar información científica, ¿no? Cada vez que se incorpora un mensaje de esto... ...un tesauro, aparece la referencia... ...pero aquí pueden ir viendo... ...cómo eh, distintos materiales de distinta procedencia ...que pueden ser o bien capítulos de libros... ...o artículos, o el material que se vaya compartiendo... ...están perfectamente localizados... ...por el uso sistemático de la etiqueta... Es decir, esto es como lo del Pulgarcito y el cuento. Si vamos dejando las piedrecitas eh, en esa conversación que tenemos abierta, en este caso a través de un canal, yo, en el caso de las clases eh, de cuarto, eso que les he comentado antes, que en principio a estos de segundo no habíamos empezado con Telegram porque lo utilizamos normalmente en cuarto. El esquema es el canal y un grupo. Eh, en el grupo mantenemos una conversación más horizontal y ahí es donde se va desarrollando la actividad y el canal lo utilizo pues como una fuente de publicación oficial que permite además una cosa, cada una de las entradas del canal, cada una de ellas, eh, permite o tiene una entrada que es localizable. Voy, voy a tomar aquí una de las referencias de… De, de las muchas referencias de, de Luis Codina que, que la utilizo mucho para, para el tema de, de comunicación audiovisual eh, copio el enlace de este post Si yo ahora lo incorporo eh, el mensaje al grupo ahí esa entrada directamente va al, al, al canal y directamente a esa entrada concreta. Es decir, si, si enlazamos las publicaciones de un canal, tenemos una URL fija que nos lleva al mensaje. ¿Eh? Eso en los grupos no se puede hacer. Es decir, en los grupos, como son privados de, de alguna manera, no hay una URL fija de un mensaje. Podemos reenviar un mensaje del grupo, pero no podemos hacer una referencia unívoca a un determinado mensaje. ¿no? En los canales públicos, sí. Es decir, cuando tú tienes un canal público, cada uno de los mensajes que está entrando en el canal eh, genera una URL fija que se puede utilizar como referencia. Se puede utilizar como referencia en un mensaje como el que le he incorporado ahí dentro del grupo. Vamos, que valdría dentro del grupo, eh, o podría ponerlo aquí por el, por el chat, el problema es que, cuando lo fueran a activar esa entrada, bueno, si se pone un truquito... O sea, si pinchan esa entrada, la que he puesto ahora en el chat de la, de la sesión, eh, les va a llevar a una página en la cual eh, les pide abrir el Telegram, pero también pueden ver que sale la URL directa y sale la entrada. Es decir, el, un canal de Telegram genera todas las entradas como si fueran entradas en, en, una, en una web. ¿no? Ahí pueden ver en la web directamente el mensaje. Este mensaje, que si lo ven en el canal, pues aquí está diciendo abrir el canal, está aquí. ¿De acuerdo? O sea que... Mmm, una de las grandes potencialidades de Telegram es... Eh, es la de, la de mmm, poder generar publicaciones dentro de un canal. Es decir, nuestro canal es un canal que está identificado entrada a entrada. Es decir, cada una de las entradas es posible utilizarla como una referencia eh, que se puede compartir dentro del propio Telegram y, como han visto, incluso fuera, fuera de Telegram, como si fuera una dirección URL... De web normal, ¿no? Eh, esto, eh, bueno, pues en el caso de, de armar, eh, en el caso de armar el, el sistema eh, como, un, como un sistema de, en este caso, de, de registrar una asignatura, pues pueden comprobar que es, que es bastante potente. ¿no? Aquí los truquitos estos de, de los mensajes anclados pues son los que nos permiten eso. Por ejemplo, yo quiero ver los temas de la asignatura, esta es una asignatura de gestión de la documentación audiovisual, los temas de televisión. Bueno, pues ahí tengo todas las entradas que están identificadas como entradas o referencias de eh, de los temas de televisión. No discutimos aquí el, el otro asunto de, de una cosa que permite Telegram, que en parte es eh, relativamente no legal del todo, porque si no tengo permiso para reproducir todas estas, pero bueno, la inmensa mayoría de las cosas que, que acaban ahí ya las han puesto los autores en algún sitio y, y provienen, en muchos casos, de, de Google Académico, que, que ya no las, las está dando, ¿no? Pero bueno, aquí pueden ver cómo, por ejemplo, se puede construir toda una lista de referencias con los propios textos originales y organizarlos sistemáticamente por, por un sistema de etiqueta Este sería el primer sistema de acercamiento a la organización de información que vale para cualquier, cualquiera de los elementos que tengamos ahí, es decir, en un chat privado que yo tenga con alguien, si voy situando etiquetas, después, cuando eh, utilizara esas etiquetas, eh, podría recuperar la información. En, en nuestros canales, en los canales que tengamos activos cuando estamos aquí en la zona de todos los canales, si yo utilizo una determinada etiqueta, la búsqueda inicial la hace ahí sobre el... Bueno, esta etiqueta me pasa que va a ser difícil que, que aparezca en, otro, en otros canales. Pero si yo me salgo del canal y hago una búsqueda de esa etiqueta... ven. Bueno, aquí ha salido una cosa que es el, el canal lo replico en otro canal y si ven las propias entradas salen casi todas dobles. ¿eh? Aquí... Sale una referencia, está es una referencia al grupo que utilizaba con los alumnos. Claro, no es pública, pero yo sí tengo activo el grupo, por lo tanto, puedo ver ese mensaje, que es un mensaje que yo le he compartido dentro del grupo y he utilizado las etiquetas. ¿Eh? O sea que cualquier etiqueta está activa en todos los canales que tenemos que tenemos activas. En este caso estamos hablando de una etiqueta muy, muy restringida, que solo va a aparecer en pocas entradas, porque la he utilizado prácticamente yo solo, ¿no? Eh, pero eso, si lo hiciéramos con distintas etiquetas, pues podría ocurrir, pues por ejemplo, que hubiera un canal donde hubiera un tesauro de entrada, y si utilizáramos ese canal en distintos canales, cuando hiciéramos búsqueda, si sí, tomáramos esa etiqueta de manera general y la situáramos en nuestro cajón de búsqueda nos daría las entradas que, en las cuales se hubiera utilizado esa etiqueta, no solo en, en el canal que estamos buscando, sino que lo podemos lanzar a todos. Aquí han visto que, de manera natural, si yo hago una búsqueda aquí y pido, por ejemplo, dentro de las etiquetas de, de, del canal de Filocasofía, los temas de Field Commission exclusivamente ...con la etiqueta eh, BGDA Field Commission. Pues hay cinco entradas. Sin embargo, si utilizo el término Field Commission... ...que he metido un montón de noticias de entradas... ...pues ahí ven que hay 9.019 entradas... ...porque además de las entradas esas de Field Commission... ...de la bibliografía, que serían estas... ...que serían los textos en los cuales se desarrolla ese tema... ...luego, eh, yo he ido incorporando en el canal... Muchas noticias relativas a Filcomission con la etiqueta Filcomission y ahí las tienen a la izquierda. ¿no? Bueno, espero un poco que con esto se vea la, la potencialidad de la etiqueta, La potencialidad y la limitación. La limitación es que hay que pensarlas de antemano y luego normalizar la actuación de, a la hora de, de incorporarlas. Esto puede ser un poco engorroso, pero claro, nos da un resultado que era uno de los resultados que andábamos buscando desde hacía tiempo, en el caso nuestro el de, la, el de los documentalistas, es decir, de crear un sistema en el cual, a través de un sistema público, yo pudiera crear un sistema de acceso a la información e incluso un sistema de carácter, de carácter archivístico ...donde fuera recogiendo cada una de las, de las entradas pues, de una serie de, de actividades. En este caso, hayan podido ver, lo pueden probar de, de distinta manera, el registro de una asignatura. Es decir, una asignatura va generando una serie de documentos, eh, que en un caso son acciones pues, como compartir una bibliografía o como mandar una noticia, pero de la misma manera... Eh, al final podemos crear un sistema en el cual esas etiquetas por ejemplo una de las cosas que, que yo suelo hacer les voy a enseñar aquí el grupo CAP04 un segundito bueno, ahí les voy a mostrar una cosa que, que es muy interesante bueno sin entrar en mucho detalle. ahí pueden ver, yo a los alumnos los tengo identificados con una etiqueta y ahí estamos viendo las calificaciones. En este caso, son las calificaciones finales, pero si nos vamos hacia atrás, esta, este, este tipo de registros son de cada alumno la asistencia a clase. Es decir, eh, mandando un mensaje donde cada uno esté con su etiqueta, yo puedo pinchar aquí y el 1 es asistencia y podría ver todas las asistencias que ha tenido pues, esta alumna en concreto a clase. Dentro de esas pues, podría diferenciar, por ejemplo, las clases de teoría y ahí veo pues, que hay 47 mensajes porque ha habido un registro de asistencia de 47 veces. ¿vale? En teoría incluso, pues, por ejemplo, hay puedo ver también los registros de asistencia eh, a, a las prácticas, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué tiene esto de especial? Porque yo he normalizado este código donde puedo ver, pues, por ejemplo, a ver si me he asistido a una determinada clase, a la clase 10 de prácticas, ¿no? Entonces, están viendo que un chat se puede convertir en una herramienta de gestión como si tuviera una base de datos. Y ahí estamos viendo mensajes que están en el chat. ¿Dónde está el truco? En la utilización de las etiquetas. Es decir, si yo voy armando una conversación en la cual voy incorporando etiquetas, pues puedo saber pues, desde todos los registros que tengo de este alumno. ¿ves? Pues ahí tengo una serie de registros en el cual... Están registros míos, esos registros corresponderían a los dos sitios donde voy anotando cosas de ellos, pero también corresponderían a mensajes suyos. Ven, aquí una de las prácticas que hicimos fue que pasar lista era, por ejemplo, mandar la ubicación en tiempo real. Entonces ellos mandaban su ubicación con su etiqueta y con esa, con esa herramienta, pues por ejemplo, después registraba eh, la propia asistencia a clase. ¿Cómo registraba la asistencia a clase? Pues mediante un mensaje, que es este, en el cual incorporaba a todos los estudiantes que habían asistido a clase con su etiqueta y esta codificación, que es una codificación por subetiqueta en la cual pues eh, identificaba el nombre del este, la asistencia era con uno, también se puede esta no la publicaba, la no asistencia, pero a su vez iba registrando por otro lado la no asistencia, con lo cual tenía un registro permanente, vuelvo a repetir, sin tenerlo que anotar en una hoja de cálculo, sin tenerlo que anotar en otro sitio, sino simplemente con mensajes que se iban intercambiando al propio, al propio Telegram. Y esto da una medida, todo esto sin carpetas. ¿eh? O sea, esta, la man Poder utilizar Telegram como una herramienta de gestión de la información se puede hacer con una cosa de este tipo. ¿eh? Aquí les muestro un, un canal mío. Hay algún ejemplo también de este canal, el de Antonio Gutiérrez Rubí, que lleva funcionando con él desde hace un montón de tiempo y él desde hace tiempo está haciendo lo del pulgarcito es decir, lo de ir publicando entradas aquí normalmente, bueno, quien lo conozca pues sabe que se dedica a esto de, de la política web 2.0 y hace muchas recopilaciones de distintos temas bueno, pues ahí la etiqueta coronavirus desde el 16 del 3 ha entrado, pues, 17 mensajes encontrados pero no solo hace eso, ¿no? pues por ejemplo, de Apple, pues de Apple en este caso tiene solo uno, de Google, de Google tiene más, pero luego de temas como desinformación, pues ahí hay siete mensajes, uno es de enero del 19, ¿Ven? o sea, si el dueño de un canal eh, es capaz de ir utilizando un esquema de etiquetas, pues tenemos un sistema de recuperación de información, es decir, aquí él ha utilizado la etiqueta Facebook en 11 ocasiones del 16, del 3, del 18, donde habla aquí de un mensaje eh, sobre Facebook hasta pues, la última que es del 7, del 3 de este año sobre el tema de la regulación de Facebook. Bueno, por la rapidez con la que están viendo que, que se accede, queda claro que es un sistema súper potente, súper potente sin haber diseñado una base de datos, es decir, simplemente teniendo un canal y en ese canal, sistematizando la información en base a etiquetas. Y esta sería la intraposibilidad que tiene Telegram de poder incorporar eso. Esto en un canal, si, si por ejemplo, eh, nosotros utilizamos eh, con cualquiera de los, de los chats que tenemos abiertos el sistema de etiquetas, se pueden hacer infinidad de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que saben es que el, el, los bots realmente son eh, chats privados o como los chats secretos que hay disponibles para poderlo utilizar desde, desde los dispositivos móviles o de distintos dispositivos. Es decir, yo tengo un contacto y ese contacto está en un chat normal, eh, codificado punto a punto. Eh, de entrada y de salida, pero a su misma vez, si yo estoy utilizando una tablet o el teléfono o eh, otra herramienta, puedo hacer un chat privado, que sería hacer como un nuevo chat que solo va a funcionar en ese dispositivo, ese queda identificado en ese dispositivo. Asociado a ese chat, se pueden utilizar pues, la utilidad esta de que el mensaje que desaparece en determinado tiempo, controlar de manera global el tiempo que están los mensajes, es decir, yo tengo un chat privado, mando un mensaje, pero los mensajes ahí van a estar cinco minutos. Lo has leído y a los cinco minutos desaparece. Bueno, pues los bots realmente son chats eh, secretos, son chats privados que se establecen, en este caso con nuestro amigo robot, y con él mantenemos una conversación. En los chats privados también se pueden utilizar las etiquetas, es decir, si yo los elementos que incorporo en los chats los distintos chats que hay eh, son las etiquetas, pues eh, las posibilidades son muy grandes porque podemos crearnos eh, o podemos eh, generar información, depende de la conversación que se tenga con el chat, o incluso eh, que lo utilicemos dentro del chat, este de los mensajes guardados, ¿no? Pues yo aquí puedo estar utilizando distintas herramientas y si incorporo las etiquetas pues en mis notas lo puedo estar incorporando ahí y ahí pues puede haber de todo tipo de de todo tipo de cosas no si yo la identifico con etiquetas me permite la organización de mis propios sistemas de información y con esto lo que quiero decir es que las etiquetas sirven pues, por ejemplo para mantener un canal como este que es un canal público y que se utiliza para labores en este caso docentes, o de información sobre un determinado ámbito, pero de la misma manera las etiquetas las puedo utilizar de manera personal como una manera de organizarme la información. Es decir, yo puedo estar metiendo en grupos, eh, en canales privados en los que yo esté solo, porque ahí esto de los mensajes guardados, por defecto tenemos uno, en, en los mensajes guardados además... La posibilidad que tenemos es que eh, siempre se pueden editar los mensajes, es decir, cualquiera de los mensajes que, que ahí puedo incorporar, yo lo puedo editar y le puedo añadir, eh, mmm, en este caso, una etiqueta. ¿no? Pues a esa foto le he añadido una etiqueta. Si yo ahora me voy aquí y busco... Pues aquí hay una serie de entradas... Bueno, esto es una entrada del Granada hoy donde están utilizando el término confinamiento, ¿no? Y de la misma manera que aparece ese término ahí, que ahora ya lo ha restringido al canal, lo vuelvo a copiar y lo pongo de manera general, no circunscrito a este canal, Pues ven ahí esa foto donde yo le he añadido el, el, la etiqueta confinamiento, pues también la puedo, la puedo encontrar. Como digo, esta sería la potencialidad de organización de la información intrínseca a eh, Telegram antes de que existieran las etiquetas. Pero como, como ha comentado Dani, eh, el día 30 de marzo apareció eh, el mensaje de dentro del, del canal de, de Telegram tengo para hacer la referencia a ver aquí apareció este mensaje que era bueno, anunciaba la versión 6.0 de eh, de las etiquetas los canales y algunas cosas más, ¿no? Bueno, pues eh, este era un mensaje muy esperado porque desde hacía tiempo se estaba, se estaba a la espera de utilizar este sistema. Antes de las carpetas, y bueno, de alguna manera sí mediatiza bastante el sistema de las carpetas, podemos decir que habíamos tenido como una especie de preparación eh, previa a la existencia de las carpetas ¿no? es decir, las carpetas no hemos pasado de un sistema sin nada al sistema este de carpetas tan, tan completo ¿no? eh, sino que, que había habido una serie de pasos intermedios el paso intermedio primero eh, fue la posibilidad de anclar mensajes es decir, el caos este de, de, la, de, de los canales o de los chats ahí lanzando información así esto, este caos que se ve aquí con dist distintos mensajes y distintas procedencias que serían un poco el conjunto de mensajes que hay ahí hubo un primer paso que fue el tema de la posibilidad de anclar mensajes es decir, nosotros podíamos anclar una serie de mensajes, hasta cinco eh, en, nuestro, en nuestro chat y podemos decir, podía estar aquí desarrollándose el caos este de mensajes que entran desde los distintos directorios, pero nosotros siempre tener ahí pues, cinco chats que eran un poco los que nos, eh, no, nos mantenían la información o priorizaban la información que, que pudiéramos tener. Eso resultaba útil, pero evidentemente muy limitado y no permitía explotar a fondo muchas posibilidades de gestión sí, yo podía tener ahí un mensaje pinchado o un canal pinchado y saber que, bueno, pues lo tenía el primero a la hora de, a la hora de verlo, ¿no? Lo, lo, de, lo tenía aquí situado eso fue hace un tiempo y ha sido un poco el sistema de referencia que hemos tenido en, el año pasado, a mediados del año pasado se dio un segundo paso esta historieta está contada aquí, un poquito por extenso, en una entrada que les voy a poner ahí en el, en el grupo, un segundito... Mm -hmm. que es una entrada que completaré un poquito más la, la tenemos aquí para usarla en el, en el curso ahí ahí se la voy a pegar y como les digo el primer paso Bueno, pues fue este que aparece en la carpeta y ahí está un poco contada la historieta esta de eh, el sistema como un sistema de, de organización de la información. Eh, como les digo, a mediados de 2019 aparece lo de archivar los chats. Lo de archivar los chats era un, una utilidad bastante interesante porque suponía que nosotros podíamos diferenciar entre los chats que... Queríamos que estuvieran presentes en nuestro de manera directa o en chat, que queríamos tenerlos quitados de en medio, que ahí podía hacer pues, todo tipo de chat. Aquí ven mis chats archivados, pues, incluso de personas que no los he utilizado o con las que no has hablado hace mucho tiempo. Puedes tener todos los chats que quieras y no están molestando directamente en el, en el chat principal. El mecanismo de funcionamiento tenía una cierta una cierta eh, una cierta gracia en el sentido de que si yo recibía un mensaje de cualquiera eh, el chat me aparecía en el, en el chat principal ¿no? en la lista principal del chat si esa conversación la silenciaba y la archivaba, me salía aquí en la bolita general esta de que tenía tropecientos mil mensajes, pero no me molestaba más, es decir, no, no, no me iba a aparecer permanentemente eh, sin bloquear a nadie, podía estar recibiendo sus mensajes, pero no iba a estar recibiendo notificaciones porque lo tenía silenciado, y además si lo tenía archivado estaba ahí dentro de ese grupo archivado y no, no molestaba más. Digo que lo de la combinación esta de archivado, no archivado y silenciado, no silenciado, habría como tres combinaciones. Es decir, yo podía tener un chat, recibo ese mensaje eh, y lo tengo silenciado. Pues eh, me sale en el chat principal cuando haya un mensaje, pues, por ejemplo, esto de concursos de fotografía. Este no lo tengo silenciado, o sea, no lo tengo archivado, pero lo tengo silenciado no me manda ningún mensaje ni me manda ningún aviso, vale, sino que me aparece, pues ahí como en este, como en este grupo, en este canal de carrusel de la historia o este de fanáticos de Telegram, ¿Eh? ahí lo puedo tener o este de, de los bots de Telegram. Al tenerlo silenciado, me va a salir, se va a colocar en la posición primera por debajo de los anclados, pero no me va a mandar una notificación. Si este, me, si este chat silenciado lo archivo, pasa al archivo, ya no lo voy a ver, a ver más, aquí lo tengo, ¿eh? ni me va a molestar. Va a aparecer ahí dentro de los chats que tengo archivados, pero eh, no, va, no, no va a aparecerme ni me va a sonar en ningún sitio. Puedo hacer la combinación de dejarlo sin silenciar, es decir, yo puedo tener aquí un, un pues por ejemplo este de mi hija ¿Eh? puedo lo puedo archivar ¿eh? lo he pasado a archivar estará por aquí archivado en algún sitio aquí vale pero no está silenciado esto qué significa cuando me mande otro mensaje ¿eh? cuando me vuelva a mandar un mensaje saltará automáticamente al chat general es decir yo si tengo un chat de alguien, que no hablo mucho con él, pero bueno, no lo tengo silenciado, pero tampoco quiero que esté ahí en, el, en mi chat principal, en mi lista principal de chat. Lo puedo archivar y si lo dejo sin silenciar, cuando se vuelve a activar esa conversación, me sale otra vez en el principal. Si lo dejo silenciado, se marca que hay nuevos mensajes, aparecen ahí en gris como que están apareciendo nuevos mensajes, pero no me manda notificación ni tampoco lo veo, porque no está aquí en la lista de chats principales. ¿no? Digo que esto tiene, tiene cierta, cierta importancia porque el sistema de las carpetas, habilitado el sistema de las carpetas, una de las cosas que maneja es la posibilidad de incluir o excluir tanto chat archivados como chat silenciado, con lo cual me salen ahí una serie de combinaciones que son las que me permitirían organizar con cierta precisión qué es, cuál es la información que quiero, que quiero tener. ¿no? Eh, si han activado el sistema de carpetas, verán que por defecto genera tres carpetas que son todos personal y no leído la carpeta todos, es la que siempre va a pervivir, que es el chat como estaba hasta ese momento, es decir, los chats que no estuvieran archivados todos uno detrás de otro, colocándose en primera posición el del último mensaje detrás de los chats que tengo anclados dentro de esa lista de todos. ¿no? Luego ofrecía un segundo que era personal en el cual lo que incorpora eh, básicamente lo voy, Les voy a enseñar Las carpetas directamente Bueno, la manera de activar esto Saben la que es, ¿no? Se tienen que ir dentro del, del Sistema Un segundito Aquí dentro del sistema eh, En los ajustes Aparecen chat y carpetas ¿Vale? Pues ahí tenemos las carpetas Y ahí es donde podemos gestionar Las carpetas Las que hay y las que podamos crear. Hasta 10 carpetas se pueden manejar. Eh, para editarlas y para trabajarlas no es necesario entrar ahí, sino que aquí al final de la propia lista de carpetas se puede editar. Esto está en el, en el, en el desktop, eh, en la versión de, del teléfono sí hay que abrir los ajustes para ver esto. Entonces aquí en personal, ¿qué es lo que incluye? Pues bueno, en la, en la versión original eh, nos salen contactos y no contactos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que creamos una carpeta en la que solo hay personas. ¿Vale? Con lo cual ya estamos haciendo una segmentación de la información muy importante porque esta carpeta solo va a recoger solo va a recoger los chats de personas. Si observan este chat, que era el de mi hija, eh, lo había archivado, pero como no lo tengo excluido en la carpeta, en la configuración de la carpeta personal, están los incluidos son contactos y no contactos. Luego aparecen aquí los que están pinchados en la parte de arriba. ¿eh? Y luego estarían los chats excluidos. ¿ves? Y aquí están los silenciados, los leídos y los archivados. ¿Vale? O sea, eh, la combinación que puedo hacer de lo que aparece y no aparece depende de lo que incluyo y lo que no incluyo. Eh, de manera general, las carpetas no son carpetas que cuando meto una cosa en la carpeta la vacío de otro, sino que realmente es un sistema de filtro para acceder a nuestros propios chats. Y lo hace por un sistema de, de exclusión. Por ejemplo, esta carpeta, la de no leídos, que es una de las que hace por defecto, es muy potente porque nosotros podemos decir en la carpeta de no leídos la configuración que tiene aquí. Es decir, ahí voy a tener contactos y no contactos y grupos, ¿vale? En los cuales todos los mensajes de contactos, no contactos y grupos me van a salir, salvo los leídos, y los archivados. Con lo cual, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues una selección de ese grupo de chat que eh, quiero tener destacados, pues eh, cuando alguien me escriba de mis contactos o incluso de mis no contactos, es decir, cuando alguien de manera personal o de los grupos que no tengo archivados, sino que son los grupos que tengo activos, cuando haya un mensaje Mientras que no esté leído ese mensaje, es decir, mientras que tenga la característica eh, no, esta no es personal en la otra. Eh, la de no leído. Mientras que tenga la característica de que no está leído, lo voy a tener ahí. Decir, si me voy a no leído, aquí aparecen mensajes de grupos, ¿vale? Y en este caso, no hay ningún mensaje personal sin leer. ¿no? Aquí es donde pueden ver la potencialidad de la gestión. Es decir, yo sé que ahora nadie me ha mandado un mensaje personal o no tengo pendiente de leer ningún mensaje personal porque la bolita esta no me está indicando que lo tengo ahí. Sin embargo, sí que tengo ocho chats donde tengo mensajes no leídos. En este caso son todos mensajes de grupos. ¿verdad? Por ejemplo, ahora eh, yo sigo publicando, no hay ningún mensaje porque no sale aquí. Este es de los que me sale habitualmente aquí, porque el grupo es muy activo y están continuamente mandando información. Ahora, el último mensaje es el que yo había mandado ahí, por lo tanto, en esta, en esta carpeta, hasta que alguien no, sa no mande un mensaje, no me va a aparecer aquí en los no leídos, solo me van a aparecer los grupos ¿eh? Eh, los grupos o los, can o los canales que tenga incorporado ahí, en este caso no tengo canales, sino que lo que tengo es solo grupos y contactos, y por lo tanto, las fuentes de información, estas que dan información por sí solas, pues no la, no la incluyen. ¿no? Eh, esto así de manera general. Luego, evidentemente, y aquí las estamos diferenciando por tipos, ¿no? Pues aquí tengo una serie de canales que son los que tengo que atender para mis obligaciones de gestión o para realizar mis gestiones. Pues tengo el bot del correo electrónico, los mensajes guardados, el grupo con el que trabajo con, con el equipo de canal, el propio canal este de Aprendiendo Telegram, que es el que estoy manejando, este bot, que es el bot de gestión de las identidades para los microblogging estos del Telegram, el grupo que tenemos con los delegados, y aquí, pues, dos grupos que son como si fueran unos mensajes guardados, o pues bueno, aquí este para meter las etiquetas y para hacer eh, trabajos de, por ejemplo, aquí está la encuesta esa que pasamos el otro día sobre el uso de Telegram pues ahí la tengo y desde ahí se puede trabajar con ella y eh, los resultados se pueden ver desde, de, desde otro sitio ahí saben que las etiquetas por ejemplo eh, mmm, no, las etiquetas no, el... el las encuestas y los cuestionarios eh, las podemos mandar, las generamos en un sitio, y las podemos mandar a distintos, a distintos grupos y tenemos la información, es decir, en un sitio tenemos la información incluso procedente de distintos grupos. Si yo puedo pasar una encuesta en un grupo y esa misma encuesta pasarla en otro grupo en el grupo y se verán los datos de la encuesta completa. Si le hago visible a los usuarios, que puedan ver los que han participado, pues ahí está hecho de manera, de manera completa. Esto de las carpetas, como digo, es muy potente y permite hacer algo como esto. ¿no? Pues por ejemplo, yo tengo aquí pues, una serie de canales seleccionados con información eh, que es sobre... Eh, a la que quiero prestarle atención, ¿no? Pues ahí ven que cada uno de esos canales, pues, incorpora la información, me está avisando aquí de los que tengo seleccionados, pero no se me están mezclando con el trabajo de gestión, que, bueno, ahora mismo no tengo ningún último mensaje, ni me ha llegado nada por el correo, ni, ni tenemos ningún mensaje dentro del grupo, ni han mandado ningún mensaje los estudiantes... Por lo tanto, eh, solo con las carpetas ya pues también sé que nadie me ha mandado un mensaje que no haya visto, que no haya, que no haya abierto. Sé que hay mensajes sin leer, pero son pues en este caso mensajes provenientes de grupos. Que ya sabemos que unos son más activos, otros menos activos y ahí no tengo todos los grupos, sino que he hecho una selección de los grupos. Aquí una selección de información. Pues con los distintos, eh, distintos canales, o con distinta información de distinta procedencia que tengo interés por hacerle un seguimiento. Y después pues tengo aquí todos los canales. Tengo otro grupo que es todos los canales, estén archivados o no estén archivados, que eh, aparecen ahí. Pues ahí tengo un montón de grupos, ¿sí? un montón de canales y, eh, que, que tengo ahí. Y luego he hecho otro de bots, ahí tengo una serie de bots. Algunos bots son bots que los tengo activos en búsqueda de información y otras son bots directamente eh, de, de los muchísimos que hay o de los muchísimos que se puedan manejar, pues los tengo eh, recogidos ahí. Luego permite hacer cosas como estas, ¿no? pues, por ejemplo, eh, puedes crear un canal de música un canal propio o manejar alguno de los canales de música que hay ahí. Me he pillado varios canales por pues este canal de música clásica, no? Pues eh, eh, está aquí dentro de todos, saldrá sí, en algún momento y cuando mandan un mensaje lo incorporará arriba. Pero yo ya he hecho una selección de los canales y aquí tengo, pues estos canales que me lo he hecho personalmente, esto que es un bot de Youtube y otro box que permite descargar música, y aquí varios canales donde la gente comparte información, por este que más de música de todo tipo, y este por ejemplo que es de música clásica, pues bueno, yo me hecho aquí mi carpetita, en la cual tengo la selección de, de música, o esta de los box, pues cuando quiero trabajar con alguno de los box me voy directamente ahí. Eh, Quería enseñar también un truquito, que no sé si lo han utilizado mucho o no, pero eh, lo, lo voy a aplicar directamente en vez de utilizar alguna que esté hecha. Una de las cosas que habrán visto que hay en los, en los distintos... Eh, en los distintos, sobre todo en, la, en los canales estos que comparten canales... Aquí vamos a ver alguno de ellos en las listas de canales este por ejemplo estoy seguro que al final del mensaje o en algún momento eh, hay una práctica que es compartir eh, este de directorios de tele que, ¿no? aquí lo de compartir directorios estas botoneras eh, se generan con, con con bots que, que generan la propia botonera yo les voy a enseñar uno para que vean lo fácil que resulta ahí lo cancelo y ahí veo varias botoneras, yo tengo una botonera que es esta de aprendiendo telegram vale que se la voy a reenviar al grupo ¿Ven? Esa botonera ahí les va a dar acceso, si la utilizan, pues el primer enlace es al canal Aprendiendo Telegram. Si le dan, nos vamos al canal este que hemos estado utilizando, ¿eh? de Aprendiendo Telegram, ¿vale? Pero de la misma manera que da acceso a un canal, pues puede dar acceso a una página web. Esta, por ejemplo, es una página web creada con la utilidad esta de Telegraph. Y desde la propia botonera directamente puedo entrar ahí. Aquí está entrando a las distintas herramientas. Pues ahí le da acceso a las entradas estas del gestor de información. Claro, si recuerdan lo que les he dicho antes, aquí en las botoneras podríamos enviar, si estamos utilizando un canal, vamos a hacerlo con, con el canal de, de filo filocapsofía, este vamos a buscar un mensaje, bueno, este de Aprendiendo Telegram por ejemplo, yo puedo hacer una referencia, aquí tenemos el mensaje este donde aparece lo de los 400 millones de usuarios y la utilidad esta del compromiso que, y de los premios para los cuestionarios académicos bueno, yo copio el enlace de este post ¿vale? que ya lo tengo ahí, si quieren lo ven aquí ¿cuál es el enlace? ahí me hace un enlace de este de este canal y de esa entrada. Bien. Lo voy a guardar ahí copiado y ahora me voy a ir a la propia aplicación esta de botoneras para que vean lo fácil que es crear, por ejemplo, menús eh, con, con esta aplicación. Este bot de botoneras bien, lo cancelo y le digo enséñame mis botoneras y ahí tengo una que es aprendiendo Telegram. Ahora les digo... Que bueno, si quieres podríamos hacer una, vamos a empezar una desde el principio, para pues crear botoneras. Yo le digo aquí crear botonera, lo primero que me pide es que le ponga un nombre a la botonera. Pues aquí le voy a poner botonera de prueba. Lanzo el mensaje y ya hemos creado una nueva botonera. Ahora me dice que ponga la etiqueta de eh, la botonera, pues mensaje interesante. ¿Vale? Y grabo ese mensaje interesante. Y ahora pongo el link de ese mensaje, ¿vale? Que era este que hemos dicho del anuncio de las utilidades educativas de Telegram. Pues le doy aquí y ya me ha generado la botonera. Aquí tengo la botonera. Si ahora le digo continuar, ¿vale? Pues me dice cuál es la posición que desea eh, incluir del próximo mensaje. Bueno, pues le voy a poner otro botón debajo. Y voy a meter en ese mensaje, pues por ejemplo, este, el de Telegram como gestor de información. ¿Vale? Y ahora me voy a la botonera. He dicho continuar, escriba el nombre del botón agregar. Pues aquí, Telegram como gestor. Lo creo, le pongo el enlace del mensaje y lo grabo. Y entonces ya ven ahí la botonera. Ahora salvo esa botonera y puedo reenviarles esa botonera a yo sigo publicando. ¿Ven? Bueno, la botonera es que se crea en este bot que se llama botonera. Voy a compartir el bot, es este. ¿Vale? Cualquiera puede utilizar el bot para ahí. Ahora cómo meto el enlace. Ahí lo tienen. Si pinchan ese mensaje, se van directamente a botonera y ahí. Eh, una vez que lo arranquen, vamos sale aquí al principio que puedo hacer este mensaje, o sea que puedo hacer este bot, que es lo que le sale justo aquí al principio. Y a partir de ahí lo arrancan y ya pueden crear botoneras. Y la creación de botoneras después es muy fácil de, de ampliar. Yo aquí esta botonera, hemos metido dos entradas, pero eh, si ya la he salvado... Pero yo ahora aquí le digo botoneras, mis botoneras. Y ahí he creado una botonera de prueba. Bien. Pues vuelvo aquí otra vez y le digo ahora, continuar. Y ahora voy a meter el mensaje. Pues. El de web fácil, ¿no? Pues, la página de web fácil. Copio la entrada. Me voy otra vez ahí a la botonera. Nombre que le voy a poner. fácil ¿Vale? A ese botón. Ay, perdón. Aquí le tendría que decir. Bueno, pues aquí. La he colocado antes debajo, ahora la pongo a la derecha de la siguiente que he puesto ahí, ¿no? Pues, fácil ¿vale? Lo pongo, el link, pego el link, le digo que ok, y ya me ha generado la nueva botonera. La salvo, y botonera de prueba es distinta, y ahora si se la envío al grupo, pues ahí tienen otra botonera nueva, y si la ven, pues es plenamente utilizable. Si pulsan ahí, pues directamente se van a ir a la página de la misma manera que si pulsan en un mensaje concreto del canal, pues ahí nos vamos directamente al canal, ¿no? O sea, aquí eh, tendríamos como dos niveles de organización de la información. Tenemos la etiqueta y encima podemos crear sistemas de menú que los incorporamos ahí. Si el, en este caso, bueno, se va a quedar ahí en el en el grupo, pero si, por ejemplo, la botonera, eh, pues lo mismo que tiene aquí Dani colgado el, el mensaje de la web oficial, podría tener colgado una botonera donde estuvieran accesibles, pues por ejemplo todas las sesiones eh, que, que están aquí como entradas dentro del mm, bueno, sí, metiendo el enlace, como son enlaces públicos que estaba pensando que esto es un grupo, no es un canal. Entonces no no hay no te dice aquí, puedes copiar el enlace, pero no lo podrías publicar después. ¿eh? Y este sería pues otra de las utilidades que, que hay ahí. Eh, hay un, un, un bot, un grupo, eh, que eh, este canal, que es uno de los que recoge un montón de bots, de los que están saliendo permanentemente, ¿vale? este es el del grupo, este es el del canal este es el canal ¿vale? bueno, lo digo porque eh, el crecimiento de, la, de, de Telegram por su propia condición de software libre y demás está teniendo como dos desarrollos uno es eh, los bots los bots que van incorporando los, los, propios, los propios usuarios, ¿no? Y luego, eh, mmm, muy, algunos de esos bots, por ejemplo, el bot ese de preguntas, yo creo que originariamente no era de Telegram, pero pues ahí habrán acordado con, con quien lo haya hecho y tal. Y el QuickBot lo han incorporado como parte de, como un canal oficial o como un bot oficial de Telegram. ¿no? Eh, este, esta lista, pues ahí... Si se van a ese canal, pues tienen una lista completa de todos los canales. El canal tiene además un grupo, es decir, si pulsan aquí en la opción conversar, pues lo pueden tener. Ven aquí, esto es lo que hace normalmente lo del intercambio este de botoneras automáticas, ¿no? No es una forma de publicidad, bueno, sí es una forma de publicidad, de publicitar enlaces y de alguna manera... Eh, pues ahí, en la competencia esa por tener muchos usuarios, una de las cosas que hacen mm, distintos usuarios, pues este es un canal sobre bot. Ahí si ven ahí fichas. Mm, una de las cosas que no está desarrollada aquí es, pues bueno, si quien ha hecho este canal hubiera desarrollado a fondo el esquema de etiquetas, pues estaría, sería muy potente. Pues mírenlo, aquí está el sistema de etiquetas, es decir, podemos... Bot de descarga, pues ahí tenemos una serie de bots de descarga. Bot de vídeos, pues 30 hay. Bot de Vimeo, pues hay 3. ¿Eh? En la ficha han ido incorporando la etiqueta bot de YouTube. Pues ahí tenemos muchos más, hay 16. ¿Eh? Las, la fichita es muy sencilla, poner el anagrama del bot, eh, la propia dirección y luego una serie de etiquetas de Twitter pues de Twitter hay cuatro ¿Eh? este bot substracker este permite los contadores este eh, puede monitorear distintas bases de datos y entre ellas Youtube, o sea Twitter este es un, el Twitter Twitterbit que es un bot para leer Twitter ¿no? esta, esta lista como casi todo lo que hay en Telegram, no, no, eh, en muchos casos no hay información oficial, pero bueno, eh, podemos ir viendo en unos sitios o en otros cómo va comportándose la gente, eh, porque el sistema de oficialización de los, de los canales está muy restringido. Por ejemplo, este de todo Android, Android 4.0, eh, si se fijan, este sí está... Eh, ...sí está verificado... Eh, Bob Grant ...está registrado... ...pero... Eh, ...por ejemplo este, el diario.es, ...pues sí tiene un canal registrado... ...se da la paradoja... ...de que periódicos muy importantes... Por el País, ABC, etcétera... ...no tienen canales... ...o no tienen canales... ...o no tienen canales registrados... ¿no? ...aquí de los que hay en las publicaciones... Pues, mira, ...por ejemplo, hay un canal del jueves... ...donde recogen... La publicación y el intercambio ese que hacen, pero no está verificado. Sin embargo, el del can, el canal del Ministerio de Sanidad, si en uno de los mensajes de Dubot, justamente una de las cosas que habían hecho era, pues, de cara al tema este de las fake news y de los bulos y demás, era eh, certificar desde Telegram lo que eran los organismos oficiales de información alrededor de la pandemia. ¿no? Bueno, pues en el caso este está el canal, de, el, el canal del Ministerio de Sanidad incluso hay un canal mmm, aquí un canal específico que es este de coronavirus vale que, eh, mmm, donde están recogidos los canales de cada uno de los países los canales oficiales pues estamos viendo el de Malasia el de Rusia vale a pesar de las cositas que tienen estos con Rusia y, y llama la atención que hay, pues está el de Alemania. ¿Mm? Todo esto serían, si se fijan, son canales verificados dentro de, de Telegram y el de España, que es el del, el del Ministerio de, de Sanidad, ¿no? Luego hay otros canales donde, bueno, se está recogiendo información y hay un poco, pues, lo que hemos dicho en todo momento, ¿no? Que... Este es un territorio un poco, un poco delicado eh, donde estamos un poco en la frontera de las herramientas de, de acceso a la información. ¿no? Bueno, yo creo que estamos ya en hora y media, que era lo, lo que habíamos planteado. No están agotados todos los temas, del que no hemos podido hablar eh, con cierta profundidad es del tema de los cuestionarios. Bueno, es un tema un poco más complicado ahí la entrada esta que les he puesto de, de, del, del canal ¿no? eh, el mensaje tanto de de Durov donde explica el compromiso ese con el sistema educativo y quizá el, el mensaje más interesante es este, eh, este donde, donde, formula, donde formula el concurso aquí se puede ver funcionamiento de la herramienta. Y aquí tienen este bot que el otro día en el grupo montamos el lío, ¿no? Porque eh, los, los cuestionarios educativos, o este tipo de cuestionarios, están pensados para poderlo utilizar en tiempo real dentro de un grupo. Es decir, yo puedo lanzar un cuestionario, en el cuestionario he puesto el tiempo de respuesta que se espera para el propio cuestionario, y si lo activo en el grupo, todo el mundo tiene que funcionar en ese orden, pues como cuando se hace un examen en la plataforma. Bueno, las preguntas se van a hacer cada tres minutos, ¿no? Pues tú lo lanzas y lo vas haciendo, ¿no? Eh, y, y aquí está el, el este, que si lo abro dentro del, del grupo, perdón, lo abro dentro de Telegram, ¿no? aquí está el cuestionario que lo puedo... Ya, bueno, esto como hay un concurso de si acierta o no acierta, puedo reintentar hacer el cuestionario, ¿veis? Entonces hay como dos modalidades de hacer el cuestionario, hacerlo individualmente o hacerlo eh, en grupo. Si lo activo en grupo, tiene que haber al menos dos personas en línea dentro del grupo y desde el momento en que se activa ya empieza a correr, a correr el tiempo. ¿no? Y aquí les voy a hacer la prueba de este, que lo pueden, lo pueden activar eh, en QuitBot, lo pueden activar en su Quitbot y no en el grupo. Si lo comparten en el grupo y se dispara en el grupo, tenemos que contestarlo todo a la vez, que eso fue una de las cosas que aprendí. El sábado, que un poco llevado por la ansiedad de la novedad, lo coloqué ahí en el grupo sin hacer todas las advertencias que había que hacer y era que cuando ya se acabara de utilizar ya no estaba el cuestionario disponible para nadie en el grupo, de manera individual aquí está, ¿no? Pues aquí yo activo el cuestionario si ven ahí, en la parte de abajo me va diciendo que lo va a lanzar plaf, y lanza la primera pregunta en las preguntas se puede incorporar una pre introducción pues cuando Telegram se lanzó en 2013, sus chats grupales podían tener hasta 200 personas esto apareció con mucho, muchos porque tal, en otros permitía eh, no más de 50. Pregunta, ¿cuántos miembros puede tener ahora un grupo de Telegram? Pues, 200.000. ¿Ven? He acertado, me pasa la siguiente pregunta, ¿vale? Eh, el año que nació Telegram, estaba marcado por las revelaciones de Snowden, ¿cuántas personas se dieron cuenta por primera vez de las comunidades que estaban siendo vigiladas? ¿Cuál de estas aplicaciones fue la primera en ofrecer eh, cifrado en tu end a millones de usuarios en todas las plataformas. Bueno, pues yo ahora puedo hacerlo aquí mal para que vean el efecto educativo que tienen. ¿Ven? Sale esa ventanita que es la explicación cuando no he acertado. Esto tiene la intención educativa de que cuando alguien no acierta la pregunta le da un mensaje explicándole por qué no, no la ha acertado, ¿no? ¿cuál de estas características, no es una característica del Telegram de esto? Voy a ponerla mal también. Editar los mensajes, ¿ves? Me sale ahí en la pregunta ¿eh? diciéndome, aclarándome que, que me he equivocado en, en esa pregunta. Eso significa, si lo hacen, si hacen un bot de ese tipo, ¿eh? he hecho una prueba y, y va muy bien, ¿eh? se tiene que meter, pueden meter un texto o incluso una imagen, es decir, se puede meter el, el, el, esta, primera, esta primera referencia está de enero de 2015, eso podría ser un texto, pero también podría incorporar una imagen. ¿no? Ahí ven que se me ha pasado el tiempo de esa pregunta y ya directamente no la he respondido. ¿vale? Eh, Algunos usuarios han estado con nosotros más de seis años como cuál es la manera de hacer esto en Telegram cuando ocupa mucho sitio, pues revisar los ajustes de la app, bien, he acertado otra vez, cuál de las siguientes cosas, no es posible pintar la app bueno, vamos a darlo, ahí está acertado también si Telegram fuera un país ahora con los 400 millones de habitantes ¿dónde estaría? pues sería el tercer puesto después de la India ¿vale? y ahí ya hemos acabado el el, el eh, el cuestionario, y este cuestionario, por esa característica que le he dicho, es decir, tú, uno hace un cuestionario y lo manda a un montón de gente. Bueno, todos los que responden a ese cuestionario eh, se referencian ahí. Quienes acierten todas esas preguntas, eh, pues de los 1.069 que lo han hecho, yo estoy, con esta respuesta estaría en el 687. No con esta respuesta, sino con las primeras que hice... ...porque ahí dice que el cuestionario lo puede hacer varias veces... ...pero no va a mejorar mi, mi resultado, ¿no? Eh, bueno, esta es la super novedad de Telegram, la última. Habrá que probarla un poquito en, lo, en los grupos, ¿no? Y sobre todo eso, cuando... Aquí, aquí ven las tres, las tres opciones, lo de iniciar el cuestionario en un grupo compartir el cuestionario o reintentar. Si se pincha lo de iniciar en un grupo es que lo activo dentro de un grupo. Tiene que haber dos personas y a partir de ahí empieza, empieza a funcionar. Bueno, creo que me he pasado ya muchísimo, muchísimo. Eh, Dani no me ha dicho nada, pero eh, creo que lo suyo ahora es quizá abrir un turno por si hay preguntas y, si, o, y de cualquier manera abrimos la vía de las preguntas a través del grupo como ya como ya es habitual en este, en este entorno. Bien, ¿hay alguna pregunta? Voy a, a recuperar la pantalla. Ah, a ver. tengo aquí abierto eh, como hemos dicho el canal por si hay alguna que haya entrado por por el grupo Ahí. bien diego pregunta si se pueden recoger todas las respuestas del grupo en, en un archivo. Eh, todas las respuestas de... Bueno, la manera de presentar los resultados... O sea, me imagino que se refiere al, al cuestionario este. Eh, la manera de presentar los resultados... Vamos a ver si lo podemos, si lo podemos ver en el propio... Uy, es, como en los, es como en los cuestionarios, es que ahora aquí no tengo ninguno, ninguno tipo que no, no haya podido utilizar. Eh, ah. Lo que podemos ver es el, el resultado de las respuestas, es decir, eh, nosotros lanzamos el cuestionario a un grupo, ¿no? Y están las respuestas acertadas y las no acertadas. Al ver en los resultados... Aquí, no, bueno, valdría, valdría esta... Voy a enseñarle lo que estoy mostrando ahí en la pantalla. Es decir, lo que sí me va a salir es de cada respuesta quiénes la han acertado y quiénes no. Si tengo el sistema de haberle puesto... de haber puesto los usuarios, ¿eh? porque... Se puede hacer como las encuestas anónima o con los usuarios conocidos. Entonces, yo mando un cuestionario, lo responden 50 personas, pues me va a salir qué ha respondido cada una de las 50 de las 50 personas. ¿Eh? Porque, claro, aquí no es texto libre que suelte la gente y que lo pueda recoger, sino que dentro del mismo, del, del mismo cuestionario me va a indicar los miembros del grupo que han contestado correctamente y los miembros del grupo que no han contestado correctamente. Las herramientas de Telegram se están utilizando en la UGR, algo. Estamos intentando que se utilicen más, tampoco sabíamos mucho hasta ahora. Aquí, por ejemplo, aquí entramos en Telegram un poco por, por, la, un poco por el juego de casualidad de este que... Que se nos presentó en las coincidencias que había, eh, formalmente dentro de las estructuras que yo sepa no, no, no ha sido utilizado. De hecho, cuando empezó toda esta movida, eh, bueno, pero eso es por una, una idea personal que tengo, en el sentido de que las instituciones y mucha gente utiliza como vía de comunicación Twitter, pero bueno… Yo creo que después de esta pandemia ya se va a demostrar que Twitter es solo un sitio para insultar, ¿no? Eh, y evidentemente, incluso aunque lo tengas como una fuente de información oficial, es decir, aunque tú en Twitter tengas tu perfil, tal y como funciona Twitter, es un sitio eh, que está hecho más para escupir que para, que para leer, ¿no? Porque tienes un mensaje del ministerio y luego tienes ¡fua! la tira de los mensajes que están diciendo todo tipo de burrada alrededor de lo que ha aparecido en el mensaje, ¿no? En ese sentido, Telegram, eh, bueno, permitiría tener un canal oficial ahí y, bueno, y no ha pasado un poco con la, propia, con la propia OGR, ¿no? Hay un canal, un Facebook, un Twitter, pero Twitter, pues, siempre te puede aparecer un troll que se dedique a acapararte la historia, ¿no? Entonces, en esa... En esa evangelización que algunos hemos puesto en marcha, lo que estamos intentando es convencer a la gente de que utilice canales de Telegram como fuente de información oficial, con independencia de que después habla grupos para que la gente opine o no opine. Pero bueno, tú ahí tienes una publicación formal o un grupo que lo sometes a una determinada normativa, a un determinado procedimiento, y no es lo mismo que el loquero este en el que se han convertido... Eh, las redes sociales no digamos ya cosas como whatsapp ¿no? sino que tú ahí pues bueno, tú mantienes tu canal tienes la información oficial y como decía en los primeros días estos de de la crisis pues una cosa que comentamos con la gente del canal UGR pues era que sería interesante eh, que además de los canales que hay, pues se abriera ese canal en Telegram bueno, porque tiene matices distintos es decir, eh, a través de Twitter tú lanzas una encuesta, pero pff, sin embargo, si tú has abierto un canal eh, público eh, puedes mm, saber qué usuarios tienes dentro de él y luego puedes hacer cosas pues, como mandar cuestionarios, encuestas eh, que permiten esa interacción o utilizar otros elementos que, que, que se pueden incorporar dentro del propio, del propio canal que permitirían unos niveles de interacción relativamente controlables o por lo menos donde si te entran eh, no te van a entrar a saco un montón de gente a reventarte la, la historia ¿no? que es un poco lo que pasa en este momento en Twitter ¿no? donde sí, es muy libre pero si tú tienes una necesidad de comunicación o tienes la necesidad de obtener una información oficial lo vas a tener que hacer quitando toda la hojarasca que se va colocando encima de cada uno de los mensajes que se mandan. ¿no? Pero todavía el nivel de, de, de implantación de Twitter de Telegram es bajito. Aquí de las cosas que hemos hecho últimamente, pues está el propio grupo este de Yo sigo publicando y la gente de UGR en casa sí que han sí que han puesto en marcha otro otro grupo otro grupo de Telegram que es donde están canalizando parte de la de la información, pero mmm, ya otros usos así más formales eh, no, no tengo conocimiento de, de ellos. ¿no? Sé que hay gente que lo utiliza, la encuesta está, que pasamos al principio, los propios miembros del grupo de yo sigo publicando, pues había muchos que había como el 30%, luego pasaré los resultados, que no, no lo he pasado, a los de la encuesta aquella que, que hicimos después de de la primera sesión de Telegram y había un número importante de gente y lo mismo que había un número muy importante de gente que no había utilizado nunca Telegram. Es que esto de, de Telegram eh, se ha movido con una, con una rapidez distinta y por unos canales distintos que, que los otros, ¿no? Bueno, en el caso español, además, los últimos que han descubierto Telegram y que han animado a la gente que se metan dentro de él son los de Vox, en este caso era por razones políticas porque están empeñados en que en que whatsapp lo controla el gobierno y que son los que están cortando la historia esta del replicado automático de mensajes ¿no? bueno eh, es, es lo que tiene una herramienta de estas ¿no? por ahora siguen respetando el tema de, de la libertad y de el tema del software libre ¿no? siguen negándose, de hecho se fueron a Dubai con la empresa porque en Rusia eh, les dijeron que si seguían allí tenían que destriparles el programa para que ellos pudieran controlar y salir un zumbando, que son rusos realmente los, los dos hermanos creadores de Telegram e eh, instalarse en Dubai donde está la sede de Telegram en este momento en Dubái, eh, justamente para evitar las limitaciones que les había impuesto las autoridades rusas y por otro lado también las autoridades norteamericanas ¿no? en cuanto a, a seguimiento de los contenidos de, de Telegram. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues no sé, Daniel, si... si estamos ya en, en hora yo en principio era de de 6 a 7 y media ¿no? Ay, perdón Bueno, aquí lo, eso de lo que están comentando eh, claro, yo soy de los que me he quitado de WhatsApp, con lo cual eh, para bien o para mal todos mis canales de información llegan a través de, a través de Telegram con el sistema de las carpetas sí he notado que se puede controlar eso, es decir, no tienes por qué toparte con el grupo del pesado que está metiendo siempre mensajes o los chistes que lo tienes ahí, por lo que sea. Bueno, en el caso de WhatsApp es que no lo puedes quitar de en medio. Ya en el caso de Telegram podías tener los importantes puestos arriba con el anclado, con lo cual se quedaba debajo de los importantes, ¿no? Luego, si la cosa ya era muy pesada, no querías darlo debajo, no querías desconectarte del todo, ese mensaje lo podías archivar y solo entrabas cuando lo quisieras ver, ¿no? Eh, bueno, Ahora, con el sistema de carpeta, eso lo puede sistematizar mucho y lo que le he dicho. Yo abro mi, abro mi, mi Telegram e inmediatamente pues, puedo ver si tengo ahí un mensaje eh, relacionado con una cuestión de gestión, porque he seleccionado qué canales son, a o sea, qué chats son los que me mandan información que tiene que ver con gestión. O puedo ver si tengo nuevos mensajes de alguien, con independencia de que después haya mensajes que hayan que hayan entrado por ahí porque una cosa que sí se puede hacer no le hemos dedicado tiempo pero, pero sí se puede hacer y funciona muy bien es por ejemplo automatizar la carga de los mensajes de, de Telegram se puede hacer a través de bot del propio Telegram o hay un bot muy interesante se lo voy a dejar ahí y qué, ¿Qué pasa qué pasa de él? dime te Dime te Dani. un momento que te tengas aquí Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo lo que pasa es que como era hora sí, y media, es, estamos es, ya casi las 8, me pasa. He, he entrado y digo, aquí estaba hablando con, con el vicerrator con Enrique Herrera, y me ha tenido el teléfono ahí un ratillo, y digo, voy a entrar a ver si todavía sigue. Y todavía te veo aquí, y digo, a con Carlos. Sí, te sí. Vamos a tener que poner un, <risa> un monumento. Ahí, alguien estaba, estaba preguntando por ahí, estamos aclarando algunas dudas. Me quedaba por, por aportar solo, eh, lo voy a meter ahí en el grupo por si alguno eh, quiere probarlo. Eh, hay un bot que es el de, el de IfTTT, eh, que es el bot que permite, eh, que permite, por ejemplo, alimentar los canales de Telegram. Este canal que yo le he mostrado, el de filocapsofía Básicamente, lo alimento con, con el bot de, de ifttt, ¿vale? A ver si este lo pongo aquí. El eh, bot de las redes sociales. De hecho, es el bot que utilizan mucha gente para, para alimentar, eh, por ejemplo... Eh, el canal del Ministerio de Sanidad, básicamente lo que hace es eh, replicar lo que sale en Twitter. Eso se puede hacer a mano, uno a uno, metiendo los enlaces de Twitter, o se puede hacer a través de este bot que le he puesto en el, en, en el grupo, ¿no? El bot de IFTTT. IFTTT es una aplicación que existía antes de Telegram, de hecho existió a partir casi de la existencia de Twitter y que permitía eh, bueno una cosa que viene por defecto en las redes sociales y es que cosas que hagas en una las puedes replicar en otra pues aquí lo que permite es hacerlo eso de todas con todas no sí desde cualquier mm -hmm. red social pues Facebook Twitter Instagram Pinterest desde cualquiera de ellas se pueden generar o un RSS del tipo que sea se puede generar un disparador que, bajo la estructura esa, if this, done, dead, pues, si se hace eso, pues disparador y resultado. Pues el disparador puede ser un RSS, pues el RSS del blog de la universidad. Pues cada vez que sale una entrada, tú automáticamente la puedes publicar en, en un grupo o en un canal. ¿eh? Aquí podríamos. Si metiéramos a IFTTT como administrador del grupo este que tenemos aquí, se podrían automatizar sí. un determinado tipo de información. Y en eso que les he enseñado de Filocapsofía, por ejemplo, la nota esa del, de, del inicio de clase realmente era un disparador hecho a partir del Google Calendar. Google se entiende muy bien con IFTTT y muchísimas cosas de de Google, incluso Google Drive, ahora últimamente han cerrado un poco más las cosas, pero con ICTT era hasta posible, pues, por ejemplo, registrar Twitter. Tú tomabas un Twitter de referencia, cada vez que se publicaba ese Twitter, tú podías meter ese Twitter en una hoja de cálculo. Como digo, ahora han cerrado algunas de esas cosas y esa aplicación en su origen era una aplicación de Twitter, cuando Twitter tenía las API más abiertas, que incluso se podía interactuar con los mensajes directos, pues era posible utilizarlo. Bueno, ahora hay cosas que ha perdido de Twitter, se ha abierto mucho a otras aplicaciones, de hecho están muy metidos en temas de Internet de las Cosas, ¿no? Pues para manejar las luces, los sistemas de calefacción, los sistemas de seguridad y tal. Y hay una de las aplicaciones que hay es Telegram. Entonces, cualquier app que tenga interacción uh -huh. con IFTTT, la podemos situar dentro de un canal o de un grupo de, de Telegram. Y viceversa, también pueden salir cosas desde de Telegram que uh -huh. las podamos mandar a otros canales. Además, aquí con la potencialidad de que, bueno, tú en IFTTT puedes tener tu perfil de Twitter, un perfil, y ese perfil actúas con tu perfil de Facebook o con tu perfil uh -huh. de Instagram. Telegram, la ventaja que tiene es que... Activas tu Telegram, pero de tu Telegram puedes tener activados después todos los canales y todos los grupos para interactuar. Es decir, que puede hacer disparadores okay. concretos a un canal o a un grupo. Muy bien. Carlos, pues... Carlos, pues... Me escuché con eco, que ya, está, que... Me con eco, que, ya está, que... que... Muchísimas gracias. ¿Tú crees que Muchas ya gracias ya... a vosotros. ¿Que ya ¿Cómo? A la... la Telegram? Ya ¿Cómo? La masa, que si tiene que la WhatsApp, No, el número no. de usuarios ahora han alardeado. O se han tirado ahí un montón no, de tiempo no. sin dar información de que estaban en 300 millones de usuarios. Ahora habían dicho que tenían 400 millones. Espero que no sea solo por el crecimiento de los de Vox, ¿no? sino que, que esté creciendo que esté creciendo más. ¿no? Bueno, ahí eh, este salto último yo creo que va a depender, ya incluso a iniciativas de de aplicaciones que se están desarrollando sobre la base de la plataforma, o sea, aplicaciones de gestión directamente eh, que se pueden hacer, porque como es software libre, tú puedes coger el motor de Telegram y sobre ese motor, pues, colocar una serie de, de programas de acceso y manejar lo que hay detrás. Yo creo que en parte por ahí va a ir el futuro. Y luego también, pues, en la medida en que haya gente que arme canales y que arme grupos en los cuales... Cree sistemas más o menos consistentes basados, pues, o bien en menús como lo de las botoneras, más allá de compartir canales, que es un poco para la publicidad que se utiliza ahora. Eh, cuando se creen esquemas con las etiquetas, pues sí que se pueden crear sistemas de gestión y es posible que sí que sí que crezca bastante más. Pero bueno, por el momento estamos ahí en la fase, en la fase inicial, ya sabía más bueno, que. Por lo menos... Gracias tía. hemos conseguido ampliar la, la red de telegramiano. Sí. ¿Cómo se llaman los seguidores de o Bueno, Carlos, que no te entretengo más, que sabes que nos tenemos que. Nos van a aquí los vecinos a aplaudir ahora. Muy bien, ahora toca el aplauso. Pues venga, encantado. Un si un un en el grupo, por el método habitual me la, me la incorporáis y yo estaré encantado de, de contestarla. ¿Vale? Muy bien. Venga, muy bien. un abrazo. Un abrazo fuerte a todos, un abrazo a todos también. Hasta luego.